Estratégicamente ubicada en seis ciudades de la provincia, la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, tiene una historia de 40 años de educación de calidad e investigación. Venimos acá como, como veedor el tema de la, la imagen de, inter, de interpretación de lengua de señas y a su vez el, también la otra imagen de subtitulado, subtitulado, el tema de a ver si, si, si se entienden claramente para la comunidad de Sorda. Mi opinión es que me gustó, está muy bien, es lindo. Es eh, un poquito más grande, decía el tema de la interpretación. Por ejemplo, si yo soy sordo y que no, no entiendo el subtitulado, este, tenía que llamar, dice a mi mamá o a mi papá, para, para que vea que ellos escuchen y me lo expliquen a mí más claro. Y ahí, siendo sordo uno puede llegar a entender que los sordos pensamos, que nos gusta estudiar, que podemos elegir las diferentes carreras, a ver que, eh, a través de la página web poder ver que podemos elegir para poder estudiar. Que yo acá estudié en la UNER en Ciencias de la Salud, eh, la carrera de eh, Técnico por Diagnóstico por Imágenes. Que yo miraba a los profesores y que no escuchaba, que lo que hacía era lectura labial, que miraba la forma de cómo hablaban. Por ejemplo, en Matemática, ¿cómo podía, cómo podía llegar a entender, cómo podía cambiar... En mis compañero, los compañeros también los ayudaban con el tema de, de las tareas si un sordo por ejemplo no entiende necesita una persona intérprete para que por ejemplo lo que es lectura para que quede más clara la explicación que son personas diferentes está claro entonces o por lo menos eh, podemos ser optimistas de que vamos por buen camino digo en esta tarea eh, que hemos iniciado conjuntamente con ustedes Sí, la verdad que sí, es muy, muy importante para que, que se puedan entender entre todos para que hacia, para el día de mañana o hacia el futuro, para que, se, la, que, que siga avanzando y difundiendo lo, cada vez más la accesibilidad para todos.